Bueno, ya estamos nueva vez en el aire. Vamos a escuchar a Yerjan la antigua. ¿Eh? El sondeo. Ah, bueno, hay un sondeo. Sí, sí, vamos a darle primero... Sí. Eh, vamos a quitarte un chin de tiempo. Vamos a ver un sondeo que tiene a Rismendi, la antigua, desde la calle, en vivo. Israel. Son estas imágenes, producidas claro. ahora mismo. Vamos a ver sobre el tema... Que nos tiene Arismendi, Tema de los cambios políticos, el discurso de Amo Leonel, etc. Adelante. Muchísimas gracias. En esta ocasión salimos a las calles para escuchar la opinión de la gente, para ver qué tan fácil sería para el PLD ganar ya las elecciones con la salida materializada del expresidente Leonel Fernández. No. No, acompañarlo. si eso va de partido. Que haga lo que quiera, que que sabe. No, no, el que pedió, pedió. ¿Qué patalea ahí que él pidió? Eh, no, yo no. Okay. ¿Por qué no? pues yo me voy a arriesgarme en mi vida, que un policía me mate a mí por la calle. No, no lo acepto, no. Okay. Porque no. No se con por ninguno de ellos. Claro que no. Okay. Porque esto es político y uno no, eh, en eso casi mi mente no puede opinar. ¿eh? Porque nah. no. No. Okay. Porque es un delincuente. <risa> Así es. Yo no trabajo con gato. No. ¿Por qué no. no? No, no. No. ¿Por qué no? Porque yo no voy con eso. Ah, no con ninguna de las dos. No estoy de acuerdo con estos políticos. Estos políticos son todo un problema. Ellos todo lo que quieren estar llegando a él para para topar lo mismo. No estoy de acuerdo con la política. Ay, yo por como me voy a tirar en la calle? seré yo un loco, eh. Oye, es un chiripero joseando pesitos en esa calle. Que se tiren ellos esos diputados y esos dirigentes que tienen ahí atrás, que se tiren ellos a la calle. Que esos son los que deben de tirarse a la calle. Nosotros, nosotros braviando para pagar impuestos y sobrevivir en este país. No señor, no, porque lo hizo mal cuando terminó. No. Porque no está bien eso. Y tenía que seguir con su partido. Y ahí fue que nació en ese partido. No, señor. No, no. Pues yo no soy de esa gente. No. No, no. A la calle no. Bueno, yo lo apoyaría, pero no así, no así. No con violencia. No con violencia. Y si él se cambia de partido, mejor todavía. veras, irse ahora mismo de ahí.